Hoy tenemos el Soundform Elite de Belkin, esa compañía que tantas veces he estado ante, etcétera, por sus accesorios. Aquí tenemos la caja, es bastante premium, y tenemos que recordar que Deviolet es una compañía francesa muy respetada en el mundo del sonido que se caracteriza por hacer gadgets o dispositivos como por ejemplo parlantes Bluetooth de muy alta calidad y muy alto turmequé. En este caso, como pueden ver, tiene sonido de alta fidelidad, ofrece 10 vatios para carga de dispositivos y también da esa funcionalidad multiroom que a muchos les encanta. Por otro lado, como pueden ver, es compatible con el ecosistema de Google Assistant. Próximamente les estaremos contando más adelante en este video, sobre la mayoría de cosas que se pueden hacer con dicho ecosistema. Quiere decir que si ustedes tienen otros parlantes, otros accesorios compatibles con Google Assistant, pues los van a poder emparentar precisamente para temas de domótica, para expandir el sonido y similares. La caja se ve así, fíjense, aquí está el verde Belkin, muy premium. Recuerden que tiene unos botones bastante interesantes a nivel de bluetooth, subir o bajar el volumen, hacer pausa o un botón para silenciar el micrófono. Para todos aquellos que les da miedo que sus conversaciones sean escuchados por un tercero. Listo, ya hemos quitado la cinta. Entonces ahora vamos a ver los contenidos de la caja. Como pueden ver. Se ve en primerísima perspectiva el producto, lo vamos a sacar muy bien empacado, lo vamos a abrir precisamente para ver el tamaño, viene en una especie de mallita, lo primero que podemos notar son esos botones que efectivamente mencionábamos anteriormente, los micrófonos, la forma es bien interesante, por debajo tiene una textura de caucho, la malla se siente muy agradable al tacto y vamos a ver qué más hay en la caja, aquí está un breve manual de usuario, fíjense, compatible con Google Assistant vale la pena bajar la app en Google Play o en el App Store, aquí está la explicación de los mandos de control, Bluetooth, bajar el volumen, también le baja la intensidad al bajo, play y pausa, volumen arriba, micrófono on off, la superficie de carga, y aquí también hay unos leds que sirven de indicadores. Así de fácil. Vamos a ver qué más nos encontramos. Información de regulación. Y aquí hay otra cosa. Que es el cargador o plug de corriente bueno amigos estos son los contenidos que hay dentro del empaque ok google play she's a rainbow in spotify ok she's a rainbow by the rolling stones Here it is on Spotify. Otra de las preguntas que generalmente nos hacen sobre este speaker es si carga solamente el iPhone. Pero fíjense, aquí tenemos otro smartphone diferente que es el Samsung Galaxy S20 Ultra. Y como podemos ver, efectivamente lo está cargando. Vamos a probar con otra de las marcas conocidas en el mercado. Aquí tenemos un Huawei. Y fíjense, automáticamente empieza a cargar también. Bueno, eh, gracias Felipe por la invitación y amigos de TechCetera. Esta vez Belkin viene con algo innovador, eh, que es la parte de audio. Pero no solo estamos trabajando audio, sino que estamos trabajando el concepto de Smart Audio. Entonces vamos a tener este nuevo dispositivo que tiene tres funciones en una, entonces tengo eh, música, tengo la capacidad de reproducir a través de sus parlantes con muy buen nivel de calidad, la acústica es de De Violet, que es una de las compañías primas de, de Belkin en este momento, que fue adquirida el año pasado por eh, Foxconn, y nos permite producir este producto que tiene muy, muy buena calidad de audio, de música, de reproducción de música, a su vez tenemos un Google Assistant, con el cual yo tengo todos los beneficios a través de que me ofrece Google a través de su asistente de voz y tengo también la opción de poder cargar mi teléfono con una capacidad de 10 vatios. O sea, también es un cargador. Sí, es cargador, tengo cargador, eh, tengo la posibilidad de reproducir música con 60 vatios en cada uno de los lados, 60 aquí, 60 aquí y 30 al frente. Y tengo la opción también de Google Assistant. Bueno, una pregunta rápida, Rafa. Yo veo acá como que tiene micrófono, ¿puedo recibir llamadas? Sí, también sirve como altavoz. A su vez, en el mismo momento que estoy escuchando la música, tiene un sistema que reduce la vibración. Okay. Entonces no va a vibrar tanto como los equipos o parlantes tradicionales para permitir que mi teléfono tenga contacto perfecto con la superficie y de la misma forma poder interrumpir en el momento en que entra una llamada y poder recibirla a través bueno, de, de la Y otra de las preguntas, no tengo que quitarle el case para ponerlo a cargar, ¿cierto? No, funciona igual que todas nuestras bases wireless que funcionan perfectamente con todos los cases que son compatibles que no tienen más de 3 milímetros de, de grosor. Perfecto, muchas gracias. Ok, Google, ¿cuántos gramos son 6 onzas? 6 onzas es igual a 170.097 gramos. Ok, Google, enciende la licuadora. De acuerdo, encendiendo el dispositivo licuadora. Ok, Google, encender luces. Ok, Google, reproducir la casa de papel en Netflix. De acuerdo, reproduciendo la casa de papel de Netflix en la sala de estar.